Saludos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos aquí en un cuarto episodio de En la Esquina de Zamán, Samán Un podcast un poco, con una actitud ligeramente dadaísta El cuarto episodio que estamos iniciando hoy tiene como tema central, como título, la genealogía de la moral Antes que nada un pequeño disclaimer, una pequeña advertencia el título, por supuesto, se lo pedimos prestado a Nietzsche de su libro, La genealogía de la moral, y es porque vamos a tocar un tema semejante al de él, que es el origen de nuestra moral, de nuestras concepciones del bien y el mal, pero sobre todo de la concepción del bien y el mal en sí mismo. Hay que tener en cuenta algo, Nietzsche se centraba en los orígenes de la moral cristiana, sobre todo, partiendo de lo griego y lo romano y la aparición del cristianismo y de cómo funcionaba con las castas militares y sacerdotales y cómo evolucionaron en el tiempo y venía a dar una suerte de filogénesis de la moral y sobre todo se centraba en esta idea en la que yo no estoy muy de acuerdo en donde decía que la moral actualmente, sobre todo la moral cristiana se establecía como un mecanismo en el que los débiles se imponían sobre los fuertes cuando originalmente la moral era una forma en que los fuertes se imponían sobre los débiles y dictaban el curso de la historia, ya fuera los fuertes como casta militar, como nobleza, o los fuertes como casta sacerdotal, como intelectuales, como hombres de pensamiento. Nosotros haremos un paso ligeramente distinto. Nosotros nos centraremos, centraremos en lo que eh, un término que le leía Marcuse una vez, que él hablaba de la ontogénesis y la filogénesis, eh, nosotros nos centraremos en eso, en la ontogénesis del tema y luego abordaremos la filogénesis del tema Es decir, nos centraremos en el origen en sí mismo de la cosa como, como, una, eh, como si fuera una ontología Y luego tomaremos el origen del filum, del género en sí de, de esta cosa Porque podemos decir que las formas en que la anunciaremos aquí a diferencia de Nietzsche eh, Creo yo que serían válidas para todas las religiones posibles, al menos hasta ahora las que yo conozco el segundo disclaimer que tenemos que tomar, la segunda advertencia, es que este episodio del podcast tiene un carácter profundamente especulativo. Aquí vamos a tomar, voy a tratar impresiones muy personales que pueden estar erradas o cambiar a la luz de nuevos descubrimientos o perspectivas que no hayamos considerado antes. El objetivo principal que tengo con, con este episodio es hacer un ejercicio de, imagi de imaginación que este ejercicio de imaginación nos ayude a contemplar o a considerar el asunto de un modo diferente y que, aunque pueda resultar errado en un comienzo, nos ayuda a enfocar el pensamiento hacia una dirección más fiel a la realidad en cuanto sea posible. Una vez hechas estas acotaciones, podemos entrar en materia directamente y es que... Vamos a iniciar con un autor que me gusta mucho que es Ortega y Gasset. Ortega y Gasset tiene un libro muy famoso que es casi un bestseller o fue casi un bestseller en su momento, que se llamó La rebelión de las masas. En, en el libro, entre las muchas cosas que propone Ortega y Gasset muy interesantes, menciona esta concepción de la naturaleza como lo opuesto... Al ser humano, o dicho de otra manera, que el ser humano es opuesto a la naturaleza. Él decía que la naturaleza se basta a sí misma, la naturaleza simplemente está allí, ella misma se mantiene, ella misma se sostiene, ella no requiere de nada. En cambio, el ser humano, o sea, no requiere de nada que no esté en sí misma. En cambio, para el ser humano, la civilización y la cultura es algo que debe mantenerse incluso en contra de su voluntad. O sea, la civilización no se mantiene por sí misma, hay que mantenerla. Hay que obligar o forzar al hombre, y en este sentido hay que forzarla incluso a veces contra su propia naturaleza para mantener la civilización a flote. Ella no se mantiene por sí misma. Es por eso que el trabajo y la, la dominación y la doblegación han sido elementos característicos de la civilización a lo largo de la historia. Lo humano, para Ortega y Gasset, es artificial en el sentido de que es un artificio, es producto de la técnica y del razonamiento. Lo humano, para Ortega y Gasset, es, eh, es lo humano afuera, o sea, materialmente, es una proyección de, de, de su dimensión interior. O sea, el ser humano, y esto lo hemos escuchado muchas veces seguramente, no solamente se adapta a su entorno, sino que el ser humano lo modifica. El proceso, en este caso, es simbiótico. Todas las todas las especies de alguna manera tienen un impacto sobre su medio ambiente, ¿okay? Ya eso eso lo podemos comprobar recientemente en, en muchas investigaciones. Ya no ya sería una, una visión un poco decimonónica pensar que solamente el ser humano impacta sobre el medio ambiente. Pero lo que sí es cierto es que ninguna especie hasta ahora ha impactado o ha modificado el medio ambiente como lo ha modificado el ser humano, porque la gran mayoría de las especies, cuando impactan y modifican el medio ambiente, establecen una relación casi simbiótica con, el, con su medio ambiente, en la medida en que él lo modifica, pero el medio ambiente también incide mucho sobre él. Pero en este caso, cuando se trata del ser humano, hay un desequilibrio enorme. O sea, es más lo que nosotros modificamos del ambiente que lo que el ambiente modifica sobre nosotros. Entendiendo El ambiente, en este caso, como las montañas, el ecosistema, la, la flora, la fauna y, y todo este tipo de cosas. La civilización y la cultura han sido más determinantes en la modificación del medio ambiente que, que, el, que el medio ambiente sobre nosotros. Salvo quizás en algún momento determinado los esquimales que tuvieron que adaptarse enormemente al modo de vida. En la actualidad el ser humano culturiza la tierra y de hecho se le dice así el término. La selva no es fácil de trabajar porque la selva no es... No es una tierra culta, en el sentido de que no está culturizada por el ser humano y de allí viene también el término de la agricultura, que es la culturización del agro o de la, de, de la tierra, de la, de, la, de la cosecha en sí mismo. Ahora... Lo que queremos aclarar este punto acerca de cómo se concibe en, en, en la tesis de Ortega y Gasset el humano frente a, sin, frente a la naturaleza. Vamos a plantear ahora el siguiente, vamos a tomar ese escenario y vamos a llevarlo a, la, a, a los tiempos más primitivos. Bueno, primitivo no es el término correcto, porque la palabra primitivo. Eh, tiene una connotación que ya no, ya no, ya no es deseada en la, en la antropología, en la ciencia social, porque presupone el, el progreso como destino inevitable del ser humano. Tiene cierta carga ideológica. Así que vamos a hablar mejor de los tiempos primigenios u originarios, de los primeros tiempos o los tiempos más antiguos del ser humano. ¿Cómo enfocaba el hombre en aquel momento su relación con la naturaleza circundante? La palabra, las palabras más correctas para expresar esto sería el del pensamiento mágico. En esa relación que el ser humano teje con su medio ambiente surge el pensamiento mágico y vamos a tomar aquí la tesis de Fraser que el pensamiento mágico es la génesis de la religión. El ser humano en aquel momento antropomorfizaba no, no está el término an, sí, antropomorfizaba o daba carácter humano a todas las fuerzas que él podía percibir en la naturaleza y esta, esta analogía la hemos escuchado muchas veces de que si caía un rayo se imaginaba que el dios de la lluvia estaba furioso o de si hacía, venía una sequía se pensaba que se habían, los dioses o las fuerzas naturales se habían molestado con ellos y por lo tanto los castigaban y esta percepción es el origen o la génesis del pensamiento mágico y más tarde del pensamiento religioso. Y aquí vamos a tomar la tesis de Fraser, que me agrada mucho, de John de James Fraser, el de la, la rama Dorada, donde él decía que la religión fue la solución o la resolución que encontró el hombre a los problemas y dilemas que la magia no podía resolver o que el pensamiento mágico no podía resolver. Y por eso es que todas las sociedades del mundo tienen religiones, o al menos todas las sociedades que nosotros conocemos hoy en día. Algunas religiones son muy avanzadas, otras están a medio camino todavía entre la magia y la religión moderna. La religión es, para el hombre primitivo, no es como nosotros las conseguimos ahorita, que conseguimos la religión como ese lado espiritual de nosotros que nos permitiría eh, atender aquello que va más allá de lo simplemente material nos permitiría atender al lado metafísico aquello que no podemos explicar mediante nuestro conocimiento empírico no, para el hombre originario para el hombre primitivo, primigenio la religión era algo mucho más que eso era el modo en que ellos conocían vivenciaban y experimentaban el mundo y en ese momento podemos decir como habíamos mencionado en, en un podcast anterior que el, el, el lenguaje de los símbolos como abstracciones y mensajes complejos, inconscientes, que transmitían un conocimiento, se establece, o sea, eh, no existía el pensamiento racional abstracto como lo conocemos hoy en día, existía un pensamiento empírico, si es cierto, que le permitía a los hombres desarrollar armas, saber cómo cazar, saber cómo establecer relaciones con las tribus enemigas pero ese pensamiento que sería la génesis del pensamiento científico como lo conocemos hoy en día no existía todavía estaba muy, estaba más contenido dentro de la magia del pensamiento mágico y del pensamiento religioso para las sociedades primitivas o primigenias eh, ellos establecían ese, establecían ese discurso del mundo que nosotros consideramos hoy como una ciencia, ese mundo, ese discurso que nos explica el, el mundo como es y cómo vamos a manejarlo, para ellos estaba dentro de la religión y era a través de los símbolos religiosos como se transmitía el saber del mundo, la forma en que la comunidad en que, en que ellos vivían se sabía, conocía y vivenciaba el mundo determinaba el modo en que tú ibas a saber el mundo uh, y quizás si los que recibieron formación religiosa recordarán que, que utilizábamos las metáforas de las historias de la biblia como el modo en que nosotros conocíamos el mundo como podíamos ver el mundo era una enseñanza un modo de experimentar de vivenciar y de saber el mundo entonces cada cosa que vivíamos o que podía acontecer o que podía ocurrir tenía una respuesta dentro de las parábolas bíblicas dentro de los símbolos de, de, de la ballena que se traga a Josué, de los símbolos de los profetas, de la, de la oración, de las distintas metáforas que constituían el, el, el discurso bíblico, que eran, la, era la forma en que nosotros aprendíamos y conocíamos el mundo. Y esto era aún más cierto y con una identificación mucho más profunda en aquellos tiempos en el que este conocimiento no estaba separado del conocimiento empírico que nosotros, que nosotros teníamos del mundo como seres, como, como hombres de, de, de, de, aquel, de aquel tiempo, en las sociedades primigenias y primitivas el individuo por otro lado no es lo fundamental, eh, es un error, el individualismo o sea, es un error concebirlo de esa manera. El individualismo, la, la tesis de que yo como un ser, en, ser individual y Dios se comunica conmigo y la, y la relación de mi persona con el resto de la naturaleza funciona así y soy yo con mi padre o con la naturaleza. Esa concepción es estrictamente moderna y moderna en el sentido más literal de, de, del término. Es decir, es muy reciente y sale con el modernismo hacia, hacia finales del siglo, del siglo XVI y principios del siglo XVII, allí es cuando se está gestando esta concepción individualista del ser humano en el que primero estoy yo y luego está la comunidad. Antes no, antes, en, en aquella, incluso también en la época medieval, la comunidad era primero en la, gran mayoría, en la gran mayoría de estas sociedades primitivas. Incluso en las sociedades griegas, por mucho que estaba marcada esta concepción de la soledad onto, ontológica del hombre, eh, el hombre era ante todo un civitas, un, un, de de, un miembro de la comunidad griega, de la, de la república ¿Okay? Y en estas sociedades primitivas lo era aún más todavía el verdadero sujeto era la comunidad de la que tú te formabas parte, era la, la tribu, era el clan, era, era la familia extendida, esa era el, ese era el auténtico sujeto y yo como individuo solamente existía como una extensión alícuota de esa comunidad total y esto era así porque nuestra supervivencia en los tiempos primigenios dependía de nuestras habilidades ...como grupo... ...por encima de las habilidades individuales... ...el ser humano individualmente era muy inteligente... ...cierto... ...y sabía cazar, sabía construir herramientas... ...pero... ...¿qué podía hacer el ser humano contra un cazador individual... ...que está hecho para subir, sobrevivir... solo como eran los tigres, o eran las leones... ...las fieras... ...¿qué podía hacer el ser humano contra ellos? El, el, la fuerza del ser humano era la comunidad... ...era el grupo, era la manada... ...y así se, constitu, se constituyó y se elaboró... ...el peso de esta conciencia del grupo y si en nosotros el sentido de pertenencia al grupo es fuerte incluso a tal punto que para forzar nuestra individualidad en un tipo de sociedad donde la, donde la individualización es necesaria como supervivencia, como una sociedad actual en aquel momento era casi imposible era, era aún más fuerte el sentido de comunidad el sentido de pertenencia al grupo, a la familia, a la tribu, al clan y en la religión primitiva, lo mismo que en la magia, la política interna de los grupos era la, la, la política de, de, de cómo manejabas a la familia, de cómo manejabas la procreación, la alimentación, la casa. Ese era una expresión de esa conciencia del grupo y eso se expresaba también en, el, en la religión. Por eso quizás el antecesor o origen de lo que luego Jung percibió como el inconsciente colectivo era esta misma, misma conciencia del grupo, que en aquel momento era mucho más fuerte porque era la supervivencia del grupo de y, y del individuo lo que se jugaba a través de la conciencia del grupo. Esto supone desde luego una primera forma de alienación que era inevitable en esas primeras sociedades en donde el sujeto ontológico individual es suprimido y nos concebimos alienados y contenidos dentro del sujeto colectivo. Ahora, anotemos esta idea de la alienación que es muy importante. ¿okay? Porque la vamos a tratar más adelante para engranarla con la con con idea del, del origen o de esta genealogía de la moral. Vamos a tratar ahora dos temas muy importantes que son el maná y el daimon. El daimon, para empezar, el, el daimon es, se, se refiere a la figura del daimon o demonio en las primeras religiones y la palabra es de origen griego, pero para los griegos un daimon o un demonio no era algo necesariamente malo como se ocurre en la religión cristiana. Para la religión griega, el daimon se refería a una fuerza natural que no era necesariamente mala, era peligrosa, sí lo era, pero... No era mala y el Daimon vendría a tener un papel semejante a lo que tenía en las sociedades primitivas, el tabú Y bueno, también lo sigue teniendo en nuestras sociedades El, el tabú lo que significa es que algo, cuando algo se hace tabú, es que algo es peligroso confronta cierto tipo eh, Conforma cierto tipo de peligro para nosotros pero y, este, y este peligro hace que debamos temerle o de tratarlo con cuidado, pero no lo hace necesariamente malo. Y algo parecido pasaba con el Daimon. El Daimon no era necesariamente malo, podía ser malo, pero también podía ser benéfico. El problema estaba en que esa ambivalencia nos hacía tratarlo con cuidado y no saber cómo manejarlo. Por otro lado está la idea del maná que está más asociada a la magia y a la religión. El maná es la energía vital de la naturaleza. Un ejemplo de ello es el caso del maná dado a los judíos durante la, la travesía por el desierto de Sinaí. En profundidad, es, ese regalo de la naturaleza es la fuerza misma de la naturaleza. Es su energía, su ímpetu que brota, brota de ella misma y que fluye, fluye benéfica para todas las partes, para todo el mundo. Para Moisés, el, el maná fue un regalo de los dioses y así se lo consideran en, en la religión actualmente. Para la religión moderna, el maná es un regalo de los dioses, una dádiva de los dioses. Este, este regalo de los dioses es, por supuesto, una forma de antropocentrismo. El maná es concedido a los hombres por los dioses y es concedido a nosotros, a los hombres. El, pero en las religiones más antiguas, el maná es esa fuerza vital que fluye en todos los cuerpos que exhiben ese comportamiento prohibido y que está más allá de lo permitido, de esta eh, por ejemplo, un caso sería los reyes. Los reyes son portadores de maná y por ende eh, eso los relaciona con los dioses. Pero cuando ellos tienen este, esta carga de maná, los reyes se convierten por eso en tabú. Por esa razón, en las antiguas culturas medievales de Europa, por ejemplo, los reyes no podían, en teoría, ser matados por alguien normal. Solamente otro noble podía atacar a un, a un rey o a un noble o alguien que tuviera la sangre. Porque la sangre, el maná que fluye por su sangre, no podía ser tocado sino por alguien que tuviera un maná semejante. Casi siempre otro rey, un príncipe, un heredero, alguien que portara la misma sangre y la misma carga lo que observamos allí es que el maná y lo demoníaco guardan una relación en común ambos en cuanto tocan al hombre o se relacionan con él están más allá de lo que está permitido a todos los demás miembros de la comunidad a todos los demás miembros de la tribu, a todos los demás miembros del clan o del reino y en virtud de esa carga que los diferencia de esa energía que, que, que ambos portan se encuentran ahora más allá de la comunidad es aquello que está inserto en ellos, en la comunidad, pero al mismo tiempo no lo es, está más allá, es humano y a la vez no lo es, el rey es, el, el rey es humano, pero al mismo tiempo es algo más, es el líder y el jefe de la comunidad, es parte de ella, pero al mismo tiempo es algo más allá de ella, porque está tocado por los dioses y posee esta carga de energía diferenciadora. Y en esto es donde se parece a lo demoníaco, porque lo demoníaco tiene cierta relación en la forma en que lo tratamos, que se recuerda al maná. Tiene, contiene esta misma carga de peligro y esta misma carga de energía natural fuerte. Pero aquí viene lo que los diferencia. A diferencia de lo demoníaco, el maná no es consciente. El maná es una fuerza que tú portas. De hecho, los reyes lo llevan en la sangre. La naturaleza lo lleva en la energía, en la fuerza vital que emana de ella y crece y da grandes cosechas inesperadas, por ejemplo. Pero lo demoníaco tiene una carga intencional. Lo demoníaco desea hacer daño o desea beneficiarte o desea alcanzar un objetivo egoísta o narcisista, pero desea, tiene la capacidad de desear, es decir, contiene una intención una voluntad, hay una conciencia en, en lo demoníaco que nos permite pensar o intuir que lo demoníaco es capaz de pensarnos a nosotros, que es lo que lo diferencia del maná, el maná es una fuerza ciega, en cambio lo demoníaco puede concebirnos. El maná que está dado por los dioses es una especie de líbido indiferenciada, no. No, no distingue una cosa de la otra. Y cae en cualquier parte. Y así, si un rey viene y. y tiene un hijo ilegítimo. Con. con alguna mujer que no sea de su, que, que no sea portadora también de sangre real. El bastardo, el, el ilegítimo, entonces tiene también ahora parte del maná y puede aspirar más tarde al trono o a la sucesión o a participar de esta comunidad que está entre el más allá y el más acá de lo permitido al resto de, al, al resto de los miembros de la comunidad. Y no solamente que el caso del rey, por ejemplo, el rey es el ejemplo de, la, de las cortes medievales, también puede ser el caso del sacerdote o del hombre bendecido para los sacrificios, o puede ser el caso el caso de los magos, de los hechiceros, de los visionarios, ambos, todos ellos poseen un maná que los diferencia, que los diferencia del resto de la comunidad, pero la conciencia de ellos es humana todavía. Ahora, saliendo del plano de la concepción ancestral del asunto, la naturaleza no piensa, y aquí vamos a tomar la tesis de Ortega y Gasset. La naturaleza es una fuerza ciega que no puede controlar o hacer consciente sus acciones. Simplemente fluye. Es contenida o es liberada. Ella avanza, se extiende, prolifera, pero no razona. Todo en ella ya está contenido. Todo lo que es, puede ser o será está allí y ella simplemente lo ejecuta. Dentro de la concepción de la religión, lo natural es aquella rueda que fue puesta a girar por Dios como el motor primigenio y que no se detiene. Es una especie de algoritmo ejecutándose sin saber siquiera que existe, no tiene conciencia de su propia existencia. Esa fuerza que se ejecuta o corre en el algoritmo de la existencia del universo produce a los seres vivos y a los hombres, quienes por supuesto son al menos conscientes, pero sin saber siquiera la naturaleza que ha hecho o no ha hecho nada. La naturaleza nos ha creado a nosotros sin saber que nos ha creado. La concepción de saber, el concepto de saber es propio, al menos hasta ahora, de los seres vivientes que son conscientes de sí mismo. Puede ser, puede ser parte de, alguno, de, de algunos primates avanzados, de algunos animales, pero la concepción de saber no está presente, por ejemplo, en las plantas. Las plantas viven, pero no saben que viven. Dentro de esa voluntad divina que ha creado, que ha puesto en marcha el mundo, que ha dado lugar a la hechura del mundo, los hombres, por otro lado, nos concebimos como opuestos a la naturaleza y que debemos, de paso, dominarla. Esa concepción antropocentrista que tienen la gran mayoría de las religiones. Es una especie de racionalización de la modificación del entorno natural que toda especie tiene. Eh, nosotros nos concebimos también como independientes de la voluntad divina en la naturaleza. Somos como una especie de hito especial dentro de la hechura divina del mundo. Nos sentimos siempre especiales de esa manera. Y el caso es que no somos los únicos que somos así. El otro ser, la otra clase de seres que tienen esta condición semejante al hombre, son los que entran dentro de lo demoníaco. Porque los demoníacos... Lo, de, lo demoníaco, el daimón, es también independiente de la voluntad divina. La única diferencia es que el daimón es no humano. Pero lo demoníaco, los distintos daimones que pueblan el mundo, que no obedecen a la voluntad divina, no necesariamente se oponen a Dios o a la hechura del mundo. En la medida en que la maldad... En, en, en la religión es comprendida como aquello que se opone a la voluntad divina aquello que busca destruir u oponerse a, a la obra de los dioses el daimon por su parte no busca esto sino que es una especie de, de ser cuya voluntad o cuyo deseo corre paralelo por decirlo así a la a la hechura del mundo a la voluntad de los dioses Él puede o no en algún momento determinado oponerse a los dioses puede en algún momento favorecerlo o puede oponérsele. el caso es que para los hombres, la voluntad del daemón es desconocida, en el sentido de que no entendemos cómo operan sus deseos, cómo opera su pensamiento o su raciocinio. Sospechamos que piensan como nosotros, pero no sabemos exactamente cómo lo hacen. Es decir, el ser humano considera que lo demoníaco tiene una conciencia insondable para él porque es de una naturaleza diferente. Y... Puede ser ambivalente por este modo. Y en, la en las religiones modernas, por ejemplo, el caso de la clavícula de Salomón o, o de, algunos, de, algunos, de algunos gnósticos y de algunas corrientes místicas, lo demoníaco es esta fuerza natural que, que, que gobierna el mundo que en algún momento determinado puede ser consciente, pero que puede ser dominada también por el hombre, así como el hombre es capaz de dominar a otros hombres, el ser humano concibió que él puede dominar también a lo demoníaco, como se domina a las fuerzas de la naturaleza. Y de hecho, en una especie de paralelo entre ambos. Puedes dominar a, la fuerza, a las fuerzas naturales, que es más o menos lo mismo que dominar a, a, a las fuerzas demoníacas. Pero aquí viene lo interesante del, del asunto y es que el bien y el mal, podemos verlo, son entonces estrictamente humanos. El bien y el mal, en este caso, vienen a ser una especie de expresión de la concepción del sujeto comunitario que habíamos mencionado al comienzo. Desde cuando hablamos de que la comunidad era el sujeto. Es la forma en que ese sujeto comunitario se percibe a sí mismo frente a otras comunidades, frente al otro como se lo especifica en la, en, en, la filosofía, en la filosofía moderna. Es la forma en que se ve él mismo él mismo en su relación con la otredad. El bien y el mal, es decir, que, que, que no es lo mismo que lo bueno y lo malo, que son otras cosas, lo bueno y lo malo son aspectos ya prácticos de cómo debe comportarse el sujeto individualmente el, el ser humano individual dentro de la comunidad el bien y el mal son atributos de la conciencia es aquello que es capaz de racionalizar pero solo aquello que razona de forma humana tal como razona un miembro de la propia comunidad pero el, el mal es siempre el otro nunca se encuentra dentro de, dentro de la propia comunidad. Es algo que puede racionar y pensar, pero que es el otro. Es más allá, es algo distinto a nosotros, los miembros de la comunidad, los miembros de la tribu, los miembros del clan. En este sentido, el Daimon, a diferencia de lo humano, posee una naturaleza que es comparable a la de los semidioses. Razona como los hombres, piensa como los hombres, quizás siente como los hombres, pero no es un hombre. Lo que es peor para las comunidades primitivas, para estos primeros hombres, es que el Daimon tiene apariencia humana, posee una apariencia, una forma humana. Ojo, esto es una apariencia en las formas de pensar, en las formas de ser, no en la forma física. El Daimon puede ser una figura, que, una, una figura, una especie de duendecillo o de criatura que gobierna las fuerzas de, la, la fuerza natural de un bosque, por ejemplo, y que... Desea, como un ser humano, tiene atracciones carnales, puede seducir mujeres o puede seducir hombres Puede jugar, hacer pequeños trucos, pequeñas maldades, pequeñas malas jugarretas a los a, a las demás miembros A los demás hombres que pueden perderse dentro del bosque Pero a pesar de que exhibe todos estos comportamientos que son casi humanos Es no humano No es uno de nosotros Es parcialmente humano o tiene forma humana casi siempre el daimon eh, es concebido a veces como una especie de comehombre es una fuerza que es capaz de poseer y sojuzgar al hombre puede haber, eh, aquí es cuando hablamos, podemos entrar ya en materia del caso de las posesiones demoníacas por ejemplo, es algo que puede entendernos a nosotros pero que a la vez puede superarnos también o sea, tiene la fuerza, es una voluntad comparable a nosotros la magia establecía en este caso una serie de rituales y de procedimientos para lidiar con lo demoníaco. Y aquí, hasta aquí vamos a tratarlo a lo demoníaco en la forma en que lo concibe la religión. Pero ¿qué es, eh, qué es realmente lo demoníaco? Ya vimos que la religión, concibe, la religión y la magia conciben lo demoníaco como aquello que es capaz de pensar y racionalizar con, como nosotros, pero que al mismo tiempo... Es no humano. Es casi siempre una fuerza ciega, una fuerza, perdón, de la naturaleza, y a, a la que, en la que el ser humano proyecta una capacidad de conciencia y una voluntad comparable a la del, a la del ser humano. El Daimon es no, nece, no necesariamente está vinculado a los dioses, puede ser simplemente una fuerza de un bosque determinado, de un río de un mar, incluso en algunas formas de, la, de las religiones originarias del Japón, cada aspecto de, de, de la existencia poseía un daimon, una criatura una criatura que era su espíritu o su encarnación espiritual de aquello, estaba el daimon o, la, o, o el demonio del paraguas el demonio de las ranas, el demonio de la lluvia, el demonio del rocío eran estas encarnaciones espirituales de fenómenos o de aspectos de la vida material inmediata para la, la hechicería para la magia, para la brujería cuando hablábamos, y para la religión cuando hablábamos de las posesiones demoníacas las la concebían como una suerte de, de fuerza de la naturaleza como una líbido, un impulso natural muy fuerte que tomaba conciencia y era capaz de dominar al ser humano y establecía una serie de procedimientos para, para deshacerse del daimón o doblegarlo o dominarlo. Entonces, realmente es una forma, y aquí viene nuestra tesis central, podemos decir que el, el, el daimón es... La proyección de lo humano es una proyección más de lo humano sobre lo de, de, de, sobre, sobre las fuerzas de la naturaleza. Y ahora vamos a lanzar esa, esa era nuestra tesis. Ahora vamos a lanzar una hipótesis que es con la que quiero cerrar el podcast, el episodio de hoy, este cuarto episodio. ¿Cómo relacionamos esta idea del bien y el mal con la idea del Daimon? Si el, si el mal es solamente aquello que es ajeno a nosotros, ajeno a la voluntad divina y que la voluntad de Dios de alguna manera se corresponde con la voluntad del sujeto de la comunidad a la que pertenecemos, la voluntad de Dios, la hechura del mundo, corresponde a la voluntad de la tribu, a la voluntad del clan. Cuando hacemos esta distinción, no de lo bueno y de lo malo, sino del bien en sí mismo y del mal en sí mismo, cuando los personificamos, establecemos una alienación del daimón, una alienación de lo demoníaco. Porque originariamente lo demoníaco eran fuerzas de la naturaleza en la que nosotros estábamos insertos y que de, en algún momento determinado eran capaces de sobreponerse a nuestra conciencia, a nuestra a nuestra individualidad y nos poseían de alguna manera nos alienaban y nos enajenaban del grupo de la, de la comunidad nos enajenaban de la, del clan o de la tribu y era el acto de la posesión demoníaca en sí, el demonio del, del río o el demonio del bosque o algún demonio de algún aspecto determinado de nuestra existencia, de nuestra existencia tribal, nos poseía y nos enajenaba de la conciencia del grupo, nos alienaba del sujeto comunitario, pero cuando posee, procedemos a la creación del bien y el mal, procedemos nosotros A alienar a lo demoníaco Es decir, si el daimón es peligroso Pero no es ni bueno ni malo Por ser un algo distinto Ser un otro distinto a nosotros Y al mismo tiempo es comparable con nosotros Simplemente es insondable Es incomprensible en su totalidad La concepción del bien y el mal Como aquello que sigue y ejecuta la voluntad de lo divino Y que, eh, recordemos, lo divino es siempre la voluntad de la, de la tribu la tribu con la que yo comulgo, el mal es ahora lo que se opone a esa voluntad, es en realidad entonces el mal, una forma, esta división del bien y el mal, una forma de alienación de esas fuerzas naturales que corren también por nosotros, es una alienación del daimon. Y la, esa alienación, esa ruptura recae directamente sobre el sujeto mismo de la comunidad, sobre el sujeto de la comunidad, que es el que concibe el daimon, que es el que concibe, que el que proyecta sobre su comunidad, sobre su existencia, sobre su su entorno natural, estas personificaciones simbólicas de las fuerzas. El Daimon, el demonio del río, el demonio del bosque, el demonio del. El demonio de la libido, de la atracción. Son proyecciones, son simbolismos que ilustran, que transmiten un conocimiento del mundo y así debemos contemplar ciertos ritos o ciertas enseñanzas, ciertas culturas, cierto conocimiento que nos permiten a nosotros dominar y doblegar esas fuerzas naturales que personificamos en este caso como, como demonios. En cuanto los alienamos, en cuanto hacemos esa ruptura, rompemos esa conciencia nuestra propia, esa, esa, ese conocimiento, ese saber, esa subjetividad se rompe. Y así como la fisión del átomo libera una cantidad enorme de energía en la, en la física nuclear, esa ruptura alienante que hacemos sobre el diamond sobre, el, daimon, sobre la, el símbolo del daimón, genera una gran y profunda tensión en nosotros como sujetos, como individuos, que incide sobre nuestra emocionalidad y produce este flujo de energías y fuerzas socializables en el individuo que fortalecen los vínculos con la que tenemos con la comunidad. Y allí es cuando podemos decir que la religión moderna, a través de esta concepción, esta génesis de nueva, de la moral, produce una gran cantidad de energía que, que es producto de la alienación y que utiliza para nuestro sojuzgamiento y nuestra cohesión, con el grupo. Ojo, esto no es una forma de decir en todo caso que es malo, por decirlo así, o que es poco beneficioso, que es perjudicial. Es la forma en que al producir esta ruptura, esa alienación, esa tensión, hay que resolver, el ser humano debe resolver esa tensión porque no puede andar con esa tensión de forma permanente. Y la resolución de esa tensión se produce en, la, en el sujeto comunitario y en una identificación aún más profunda. Con, con nuestra religión y con nuestros nuevos símbolos religiosos y así tenemos por ejemplo las procesiones que se daban en la edad media de los sacerdotes mendicantes y de aquellos que se que se flagelaban y que andaban y, y que andaban flagelándose en plena en plena procesión o pagando promesas que consistían en, en purgas de dolor que eran de alguna manera una forma de expiar y de explotar, de dejar fluir, de, liber, de liberar, de resolver la tensión que produce esa alienación con esas fuerzas naturales que son realmente fuerzas humanas que pertenecen a nosotros. Esta es la idea central con la que quería cerrar este, este episodio del podcast, que espero realmente les haya les haya parecido interesante cualquier cosa por favor de verdad comentenme me gustaría discutir o o comentar este, eh, comentar esta idea pueden escribirme al ma al mail o, o, o a través de las redes sociales espero que pasen un buen día una buena tarde una buena noche y espero vernos próximamente en otro en otro episodio hasta luego